Hola, hemos grabado este último vídeo a modo de despedida. Queremos darte las gracias por haber seguido este curso. Cuando nos embarcamos en esta aventura nunca imaginamos que despertaría tanto interés. Esperamos realmente que este curso te haya sido de utilidad. Nosotros estamos convencidos de que lo que has aprendido te va a ser útil en tu vida laboral, profesional y también en la personal. Bueno, con respecto al material del curso, una vez que lo habéis completado, probablemente os interese conservar este material, ¿no? quizás para consultarlo en el futuro. En ese sentido, queríamos comentaros que una vez que termine el curso, que se cierre la plataforma, ya no podréis acceder a estos recursos, con lo cual os recomendamos que si estáis interesados, por un lado descarguéis, por ejemplo, los apuntes en PDF, y por otro lado sí que es cierto que los vídeos están realmente en YouTube, con lo cual en principio, con las listas con los enlaces que os vamos a pasar, vais a poder acceder a los mismos. También nos habéis preguntado muchos por el certificado de participación, que es algo que no depende de nosotros, los profesores, sino de la plataforma X y de cada universidad. Si has cumplido los requisitos en cuanto al número de actividades obligatorias realizadas, este certificado te debería aparecer de forma automática en tu página de inicio en la plataforma. Bueno, y vamos a finalizar con una petición. Eh, hemos desarrollado una encuesta final del curso para saber un poquito vuestra opinión con respecto a este curso que hemos impartido. Es cierto que la plataforma tiene una propia encuesta, pero nosotros hemos desarrollado una pues un poquito más particular, ¿no? reflejando nuestras inquietudes al respecto. Nos gustaría saber mucho vuestra opinión para, lógicamente, tratar de mejorar el curso en futuras ediciones. Y nada más. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí y esperamos que para ti haya sido una experiencia útil y gratificante como ha sido para nosotros. Estamos seguros que vais a ser más creativos en el futuro. Pero en cualquier caso existen muchas herramientas. Pero ¿por qué se desarma esto ahora? Pero ¿por qué Faculiego? ¿Qué haciendo en la traducción simultánea con cómo lo pulset? Estoy aquí con mi amigo sé ¿eh? ¿Qué Me da la risa. ¿Qué